Yo sé, esta gente por aquí sufre mucho porque vive en parte harta, pero yo. Aseguran que el servicio es inestable, lo que provoca dificultades en las labores cotidianas que ameritan el preciado líquido. Sí, todo hay tiempo, todo hay tiempo. Aquí no está llegando agua. Sí, ellos fue una comisión a INAPA y, y no resolvían nada.